Imagina que eres un niño dotado por lo cual serás arrancado de tu familia, por una organización la cual te mejorará física y mentalmente, hasta convertirte en una máquina, un Spartan, un Master Chief. Exacto, hoy hablaremos de la serie de Halo de Paramount+, Plus, serie que, en mi opinión, está buenísima. Así que siéntate, tráete algo de comer, relájate y disfruta porque comenzamos. Vamos a comenzar exactamente en el año 2517 en el planeta Eridanos 2, donde conocemos a nuestro protagonista, el pequeño John. Él era muy feliz jugando con sus padres, todo parecía tranquilo, todo parecía normal, hasta que un día jugando con su perro encontró una cueva, en la cual había un objeto desconocido, un objeto misterioso. El pequeño John lo tocó haciendo que este objeto emita una energía azul asustándolo, lo cual hizo que regrese corriendo con sus padres. Este suceso es muy importante, así que adentro. Con esta pequeña historia empieza Halo Muchos años han pasado y ahora nos encontramos en el planeta Madrigal en el año 2552. Este lugar era un centro de extracción de agua pesada que se encontraba poblado por insurreccionistas, humanos rebeldes que se dedicaban a liberar colonias exteriores de la influencia de la UNSC porque los consideraban dictadores opresores. En medio de estos civiles rebeldes, vamos a conocer a Quan Ha, quien salió del campamento con sus amigos. Ella aspira a abandonar Madrigal para tener un futuro mejor, pero las cosas se van a poner más intensas porque mientras estaba buscando un poco de hierba con sus amigos, encontraría una nave muy extraña. Esta nave es del Covenant. Por esto, intenta escapar con sus amigos, pero estos mueren en el acto. Juanja se salvaría alertando a su pueblo con una bengala. Es así como los rebeldes en el pueblo se preparan para la batalla. Pero como era de esperar, estas criaturas del Covenant, más conocidas como los Elite, se empiezan a deshacer fácilmente de estos humanos rebeldes. En medio de esta masacre por parte del Covenant, una nave de 77TC Pelican de la UNSC traería a los Spartans. De Dejando caer a este soldado. Él es el Master Chief, el Jefe Maestro 117. Él es un Spartan que llega junto a su equipo, el Equipo Plata, para combatir a estos soldados Covenant. Los Spartans son super soldados modificados genéticamente que fueron entrenados desde niños para obtener una eficiencia brutal en batalla. Vamos a conocer a sus compañeros Riz 028, Banak 134 y Kai 125. Estos soldados, siendo casi los más temidos de toda la galaxia, logran acabar fácilmente con estos soldados Covenant. En la batalla, el padre de Quanha había muerto, y ella era la única sobreviviente. Este equipo de Spartans descubre la nave en la que había llegado el Covenant. Aquí, el jefe maestro se percataría que el Covenant había estado excavando en esta cueva, buscando este objeto extraño. Pero las cosas se pondrían más interesantes porque cuando el jefe maestro toca este misterioso objeto, tiene una visión, una proyección de su pasado, donde se ve a sí mismo y a su familia sucesos que actualmente no recuerda porque se convirtió en un Spartan. Pero antes de saber lo que realmente pasó, un soldado Covenant lo ve todo y logra escapar. De aquí nos vamos al planeta Rich, donde conocemos a la doctora Catherine Halsey, quien observaba muy atenta todo lo que le acaba de ocurrir al jefe maestro. También vamos a conocer a la admirante Margaret Parangoski. Vamos a regresar con el jefe maestro quien se dirige a Rich para entregar el objeto descubierto. Él también se estaba llevando a Quan. Aquí vamos a conocer a Miranda Case. Ella es hija de la Doctora Halsey, Miranda intenta hacer un trato con Juan, para que sea una intermediaria entre los rebeldes y la UNSC pero la joven rebelde no acepta pues su familia y toda su gente estuvo en guerra eterna con ellos, tras esto el jefe maestro recibe la orden de asesinarla pero el Master Chief ha tomado conciencia, decidiendo apagar las cámaras de su nave, obviamente el admirante Parangoski se recabrea porque cómo es posible que un Spartan muy entrenado no sea capaz de cumplir una orden directa, por lo que la Doctora Halsey le comenta que el jefe maestro al tocar este objeto de conocido, obtuvo recuerdos de su pasado. Es por eso que Parangoski ordena detener al jefe y asesinar a Quan una vez aterricen, y si el Master Chief intentara detener este asesinato, también da la orden de ejecutarlo. Pero Halsey no estaría de acuerdo, así que a escondidas ordenaría al resto del equipo plata, al resto de los Spartans porque eran su proyecto, proteger al jefe maestro a toda costa. Vamos a volver a la nave donde Juan toma un arma, amenazando con dispararle al jefe maestro. Pero John se quita el casco para ganar su confianza, decidiendo ambos trabajar en equipo. Él desactiva el piloto automático de la nave, pero antes de poder escapar su nave es derribada por un cañón. Una vez en el piso los marines se preparan para atacar al Master Chief, pero antes de que una masacre empiece el jefe jefe maestro toca otra vez este objeto desconocido, creando un pulso electromagnético en todo el lugar. Aquí el jefe maestro tiene más recuerdos de su pasado, donde él había dibujado este mismo objeto cuando era un niño. Al mismo tiempo su nave vuelve a funcionar, y junto a Kwan escapan del planeta Reach a toda velocidad. Aquí vamos a viajar algunas decenas de años al pasado Exactamente al planeta Oban Un planeta que sirve como basurero para los humanos En este planeta se encuentran esclavos humanos Quienes trabajan reciclando los desperdicios Estos seres humanos son tratados como basura Por otros humanos Aquí vamos a conocer a Maki Una niña que había nacido en este lugar y estaba junto a su amigo Él le estaba leyendo un libro de cómo era la vida en otros planetas Diciéndole que había césped verde y cielos azules despejados Con esto descubrimos el lúgubre estilo de vida que estas personas han sido obligadas a tener, pero en ese momento son descubiertos por los guardias, así que intentan escapar. Pero su amigo es atrapado y golpeado hasta perder la vida, dejándole el libro a Maki. Pero de repente, una nave Covenant deja caer a dos élites en este lugar, empezando a asesinar humanos. Ellos iban detrás de Maki, porque esta niña era una bendecida. Maki es una bendecida porque puede interactuar con estos objetos desconocidos, estos objetos For honor. Ella, a un niña, antes de ser asesinada por un guardia, es salvada por estos soldados Covenant. Es por eso que decidió irse con ellos, ya que odiaba a los humanos por todo lo que le hicieron vivir, tras esto muchos años han pasado, nos dirigimos a gran caridad, la ciudad Covenant en este lugar vemos a Maki ya adulta curiosamente la vemos con el libro que le regaló su amigo cuando era niña ella fue criada y cuidada por los líderes del Covenant, aquí conocemos a uno de ellos él es Piedad, quien le informa que el objeto que habían encontrado gracias a ella, les fue arrebatado por el demonio es así como los Covenant llaman al jefe maestro, diciéndole que él también puede activar estos artefactos como ella. Aquí vamos a hacer otro flashback al pasado, exactamente hace 22 años, donde nos encontramos con un joven John. Vemos las marcas de su cuerpo, pues había sido sometido recientemente a mejoras físicas. Este joven John se levanta de su cama y se escabulla entre las sombras de la noche para ir hasta donde estaba su compañero Soren 066. Ambos habían planeado escapar del planeta Rich para ser libres, pero en el último momento John se arrepiente e intenta convencer a Soren para quedarse. Soren, sin embargo, con una gran convicción se va en una nave a John solo. Tras esto vamos a regresar a la actualidad, donde John y Quan estaban viajando en desde espacio, una forma de viajar por el universo de forma acelerada. Vemos la gran habilidad del jefe maestro esquivando meteoritos. Tras esto lograrían llegar a una ciudad exterior ubicada en fragmentos gigantes de meteoritos. Al entrar el Master Chief es reconocido. Ahí su viejo amigo Soren se presentaría ante él. Ambos se pondrían al día de todo lo que les ha pasado en sus vidas. Soren los llevaría hasta su hogar, donde se encuentra su esposa e hijo. John pensaba que los Spartans no podían tener hijos, pero Soren le deja en claro que los tratamientos de la UNSC solo duran un tiempo. Además le sugiere quitarse la baliza que tiene en la espalda, baliza la cual le inyecta hormonas inhibiendo su sentir, para enfocarlo en batalla. De hecho todos los Spartans lo tienen, pero el jefe maestro había venido a visitar a su amigo en busca de respuestas para este objeto desconocido, este objeto que crearía el Halo. Es por eso que Soren lo lleva con un loco, un sujeto desquiciado que había sido expuesto múltiples veces a objetos Covenant. Este sujeto le dice que John que él es un elegido inmediatamente le hace tocar el objeto provocando otro pulso electromagnético revelando fragmentos de un anillo halo John empieza a tener más recuerdos de su infancia poco a poco va tomando conciencia de su memoria pero mientras esto pasaba los líderes de la UNSC se habían reunido para discutir los crímenes del jefe maestro castigarlo por haber desobedecido sus órdenes y ya que no lo pueden ejecutar porque es uno de sus activos militares más fuertes llegan a la conclusión de reemplazar su mente con una inteligencia artificial así es con Cortana, Así la humanidad de los Spartans Será extinguida por completo Siendo convertidos en máquinas de matar completas Vamos a regresar con John Quien decide dejar a Quan en esta colonia A cargo de su amigo Soren Él entregará el objeto a la UNSC Lo vemos regresar a Rich Siendo recibido como un traidor El Master Chief se reúne con la Doctora Halsey Quien lo cuestiona por su actuar A lo que él responde diciéndole que está sintiendo algo Algo que no sabe qué es Vamos a regresar a Ciudad Caridad A Ciudad Covenant Donde Maki, esta mujer que creció odiando a los humanos, le dice a Piedad que irá ella misma a recuperar el objeto perdido que fue llevado por la ONSC. Además, también le traerá la cabeza del demonio, o sea, del Master Chief. Vamos a volver a Rich, donde la Doctora Halsey nos muestra su clon. El propósito de la Doctora Halsey para con este clon es transformar su conciencia en una inteligencia artificial llamada Cortana. Así empiezan el proceso de sustracción neuronal, donde extraen la conciencia de Cortana, dejando el cuerpo físico del clon totalmente sin vida. Al mismo tiempo, el jefe maestro es llevado por la doctora Halsey al laboratorio Pues ella le dijo que se le harán algunas mejoras neuronales Ahí vemos que nuestro protagonista El Master Chief Es sometido a una cirugía de interfaz en su cerebro Para que Cortana sea implantada Mientras John duerme Halsey activa a Cortana Cortana rápidamente recopila Toda la información del Master Chief Y cuestiona a Halsey Diciéndole por qué no le da por completo El control del jefe maestro Ya que ese era el plan original Pero la doctora se dice a sí misma que pronto lo hará que esté tranquila Porque recordemos que Cortana es un clon de Halsey cuando John despierta, la doctora le presenta a Cortana Idea que al jefe maestro no le agrada mucho Pues ahora tendrá una conciencia de por vida Que estará en su cerebro Y hasta podrá controlarlo De aquí vamos a saltar al espacio Nos encontramos en una nave patrulla de la UNSC Los tripulantes rápidamente avistan Una nave Covenant Pero esto no sería más que una trampa de Maki, Quien se está haciendo pasar por una prisionera Covenant Que fue abandonada en medio del espacio Por esto la UNSC manda una cápsula de rescate Aquí vemos que un soldado Covenant Un Hunter, se divide en gusanos asquerosos. Una vez que llegan a la nave patrulla, empezarían a atacar a estos humanos, acabándolos a todos. Estos gusanos son muy poderosos. Y como el capitán de la nave no da ninguna ubicación, Maki lo manda a la otra vida con su garra de Covenant. Vamos a volver con la doctora Halsey, quien estaba con John y Cortana. Como estaban listos, empiezan a estudiar este objeto misterioso. Curiosamente, cuando Cortana toma el cuerpo de John inhibiendo su conciencia, el objeto no reacciona a ella. Este objeto solo reacciona ante la conciencia de John, donde pronto él recibe más recuerdos de su pasado. Al terminar los experimentos John llega a la conclusión de que para comprender mejor Los recuerdos que tiene Debe quitarse la baliza de la espalda Su controlador emocional Por lo que Cortana rápidamente alerta a la doctora Halsey Pero la doctora le pide a Cortana que lo ayude a quitársela Para que así el jefe maestro confíe más en ella Y luego de ver al Master Chief en pelotas Se quita esta baliza Pero Kai su compañera Spartan lo estaba viendo Esto será importante más adelante así que atentos Es así como nuestro protagonista John decide dar un paseo por Ridge Ahí en vez de escuchar música siente. También toca un balón, dándose cuenta que ahora es susceptible a las emociones, por lo que rápidamente corre hacia el objeto, pero ahora tendría una mejor comprensión de su pasado, donde se ve a sí mismo de niño, sus padres, su perro, su casa. Aquí ve como él y su padre entierran algo. Además en sus recuerdos ve un objeto más grande que el que poseen, el que complementa a este objeto desconocido. Gracias a Cortana, John se entera que su planeta de origen es Eridanos 2, planeta en el cual sus habitantes murieron por una plaga, por lo que lamentablemente el Master Chief asume que sus padres están muertos. Es por esto que nuestro protagonista le dice a la Doctora Halsey que irá a Eridanus 2 en búsqueda del otro objeto, por lo que la Doctora decide acompañarlo. Aquí vamos a hacer otro flashback al pasado para conocer el origen de los Spartans. Aquí vemos a todos los elegidos para ser supersoldados aún siendo niños, sobre todo antes de que sus recuerdos sean inhibidos. Esto lo sabemos ya que el pequeño John, cuando era niño, intentó escapar varias veces de la UNSC, ya que él deseaba regresar a su hogar. Por eso la Doctora Halsey manipularía sus mentes para tenerlos bajo su dominio. Vamos a volver con el equipo plata, exactamente con Kai-125, quien recordemos había visto al jefe maestro quitarse su controlador de emociones, por lo que ella también lo hace. Tras esto rápidamente recupera sus emociones que hasta se pinta el cabello. Tras esto Miranda decide experimentar con el equipo plata y el objeto extraño, dándose con la sorpresa que ninguno de estos Spartans es un bendecido, ya que todos tocan este objeto y ninguno revela el Halo. Vamos a regresar con John, Cortana, Halsey y su ayudante, quienes se dirigen a Heridanos dos, para ir en busca del segundo objeto que vio John en sus recuerdos, una vez que llegan el ambiente se pone bastante nostálgico, porque John recordaría su casa, y lo que vivió siendo un niño lo que lo orienta a encontrar ese lugar donde había enterrado algo, lugar en el cual encontraría una caja llena con sus dibujos, uno de ellos sería un anillo Halo, uno más grande en donde entraría el primer objeto como un rompecabezas, tras esto John muy curioso por saber lo que le guardaba su pasado decide ir a su casa, pero esta estaba muy dañada, así que con ayuda de Cortana proyectaría su hogar tal cual como sus recuerdos, lo que vería aquí es muy revelador, porque llega un punto en donde se ve a sí mismo en su pasado pero al completo con más claridad, vemos cómo su yo de niño cuando jugaba con su perro encuentra un agujero en medio del desierto, en este lugar estaba el otro objeto Halo, pero John también descubriría que la doctora Halsey llegó con él cuando aún sus padres estaban vivos, al ver esto el Master Chief se pondría muy furioso con ella, ya que en sus recuerdos él se encontraba en un orfanato, pero ahora se ha dado cuenta que sus padres aún estaban con vida cuando él conoció a Halsey. Pero Halsey intenta confundirlo aún más, diciéndole que todo lo que ha visto puede no ser real, que todo puede estar siendo provocado por este objeto, para ocultarle la verdad de que todos los Spartans fueron secuestrados cuando eran niños. Pero en esto entraremos más adelante, así que atentos. Tras esto, John dirigiría a la doctora y a su ayudante hasta el agujero donde se encontraba esta pieza restante. Aquí vamos a hacer un flashback al pasado en este planeta, en Eridanus 2, un recuerdo del Capitán Case. En este tiempo, él y Halsey habían viajado a este planeta, simulando ser una pareja de casados solo para observar cuál de los niños era apto para ser un Spartan. Cabe aclarar que los dos son padres de Miranda. Por supuesto, en este lugar se encontraba John jugando. Vamos a regresar al presente donde un campamento enorme se ha instaurado en el lugar donde se encontró este nuevo artefacto. En este lugar, el equipo plata, el equipo restante de Spartans, se estaban preparando para trasladar este objeto a Ridge. Cuando Kai-125 sale, el jefe maestro se percata que se ha pintado el cabello, lo que le hace deducir que se ha quitado su controlador de emociones, tras esto la confronta preguntándole que cuándo se ha quitado su baliza, a lo que ella le responde que después de que él se la quitó, John al descubrir esto la castiga regresándole a la nave el jefe maestro se reúne con el capitán Case, para decirle que Halsey le ha estado mintiendo sobre su pasado, el capitán obviamente sabe la verdad pero no le va a decir nada porque es un lujo de blancos únicamente le responde que llegando a Rich se pondrá a investigar sobre su pasado por otro lado cuando el ayudante de Halsey intentaba extraer el objeto con un rayo el artefacto libera una gran onda expansiva Provocando un gran ruido. Así que el jefe maestro se acerca hasta el artefacto. Al mismo tiempo Maki se encontraba en Madrigal. En el lugar donde había estado el primer objeto. En busca de algunas pistas para encontrarlo. Pero justo ahí como el segundo objeto fue liberado. El lugar donde estaba Maki empieza a reaccionar. Como ella también es una elegida. Logra ver la ubicación del segundo objeto. Vamos a volver con John quien está harto de que se lo pendejeen. Así que decide ir a tocar el objeto por su cuenta. Para saber toda la verdad y su pasado. Esta vez la reacción es más fuerte donde ve cosas reveladoras. Ve cómo fue suplantado a sí mismo por un clon que hizo la doctora Halsey, mientras era secuestrado por la UNSC. También se vería a sí mismo intentando escapar de la doctora Halsey, quien le inyectaría algún tranquilizante para dormirlo. Ahora sí, el jefe maestro conocería la verdad de su origen. Tras esto, al dejar de tocar el objeto, John recupera la conciencia. Totalmente molesto por lo que acaba de descubrir, se lanza a atacar a la doctora Halsey, lo que probablemente iba a terminar con la vida de esta perra, pero ella lo impide. Ordenando a Cortana tomar su conciencia Dejando al jefe maestro suspendido Esta vez dejó Macintosh Windows En modo suspensión Pero en este momento hay cosas más importantes que resolver Porque una nave Covenant ha llegado a este planeta Guiada por Maki, que acaba de ver La ubicación de este segundo artefacto Aquí las cosas se ponen intensas Me encantó esta parte de la serie Los efectos especiales, la calidad Me pareció muy buena, sin duda para mí Este es uno de los mejores episodios Acción casi a más no poder Donde los soldados Covenant están de destruyendo Prácticamente a la ONSC Es tanta la paliza que está recibiendo la ONSC Que Kai 125 Al haberse quitado su controlador de emociones Empieza a reaccionar ante tanta muerte Que ve a su alrededor Quedándose congelada Convirtiéndose en un blanco fácil para los Covenant Siendo atacada sin piedad En ese momento el jefe maestro Estaba llevándose el artefacto Hasta la nave de la NSC Pero como ve a su compañera herida A punto de ser exterminada Decide desobedecer a sus superiores Lanzándose sobre una nave Covenant Covenant haciendo que se estrelle en los enemigos que atacaban a Kai, matando así a la mayoría, salvando al mismo tiempo al Capitán Case. Pero algunos soldados Covenant todavía seguían en pie, y es así como vemos que el Master Chief se levanta de entre las cenizas para continuar la batalla, porque eso es lo que hace un verdadero hombre. Así empieza otra batalla, claro que sí, esto es Halo, señores. Como les dije, este episodio me gustó bastante. Es tanto el enojo que tiene John que asesina rápidamente a estos soldados Covenant y le revienta la cara a un élite literalmente le destroza la cabeza a puño limpio liberando su enojo, pero en ese momento otra nave Covenant aparece dejando a un soldado aún más poderoso. En el enfrentamiento John logra salvarse de su martillo con un escudo, pero claramente este ser es superior. Lo vemos tomar el objeto y se va, mientras todos los de la UNSC se decepcionan por haber perdido el objeto, culpando al jefe maestro por haber descuidado el objeto por ir a salvar a Kai-125. Pero las cosas se ponen más interesantes, porque Maki es dejada por sus súbditos haciéndose la herida, fingiendo que había sido secuestrada para infiltrarse en la UNSC, todo esto claro en búsqueda del primer objeto, y efectivamente lo consigue, pues Maki la bendecida ordenó a sus súbditos que la hirieran para hacer creíble que fue prisionera del Covenant sin embargo, es encerrada por otro lado, el jefe maestro luego de descubrir que Cortana apagó su cerebro sospecha que también puede controlarlo lo que todos sabemos que en realidad sí es posible, así que decide encerrar a la doctora Halsey con gas radioactivo para obligar a Cortana a controlarlo y salvar a su creadora, pero Cortana no interviene. Al ver que no lo manipuló, el jefe decide salvarla. Tras esto, John se dirige a interrogar a Maki. El guardia le deja en claro que el Covenant no toma rehenes, por lo que de seguro ella es uno de ellos. Sin embargo, el jefe empieza el interrogatorio, preguntándole a dónde se llevaron la pieza que les robaron en Heridanus 2. Maki responde que estaría en un planeta llamado Ras Lkotska, en el sistema estelar áspero. Pero John le dice que por qué debería confiar en ella, a lo que la bendecida responde diciéndole que ambos son unos bendecidos. Por eso, tras esto, John le da esta información al capitán Case para que busque este planeta en el sistema, pero este no aparece, está oculto. Tras esto John confrontaría a la doctora Halsey sobre su secuestro y su reemplazo por un clon dejado a su familia. Al mismo tiempo, Miranda, Parangoski y Case se encontraban escuchando esta reunión, gracias a un dispositivo de realidad virtual. Halsey le revela toda la verdad al Master Chief, que efectivamente fue secuestrado pero que todo se hizo para tener resultados, y ahora están a punto de descubrir qué es realmente el Halo, pero John le deja en claro que terminará el trabajo solo, tras esto va con Kai 125 quien se estaba recuperando de sus heridas, él le revela que también fue secuestrada, que está investigando qué fue lo que realmente pasó, porque eliminaron todos sus registros, estamos con el admirante Parangoski, quien decide expulsar a Halsey del programa Spartan luego de que le confesara todo al jefe, y ahora la nueva encargada de los Spartan sería Miranda, por esto la doctora Halsey es escoltada a su nuevo laboratorio, dejando de tener acceso a Cortana y al programa Spartan, estamos con Miranda quien estaba estrenando su nuevo laboratorio, cuando de repente Halsey le envía un mensaje en la pantalla para que vaya a verla. Miranda va, ahí la doctora Halsey muestra su lado materno disculpándose, siendo una de las pocas veces emotiva con su hija. Pero oh sorpresa, esta perra lo hizo para conseguir una copia de la retina de Miranda, para seguir teniendo acceso a los Spartans de su laboratorio. Tras esto Miranda descubriría una anomalía genética en el Master Chief y Maquis, teorizando que esta es una de las causas por la que los objetos reaccionan a ellos. En busca de respuestas, el Master Chief iría con Maki para pedirle más información sobre este artefacto y por qué lo estaba enfermando. Ella le revela que debe dejarse llevar por las visiones y no resistirse. Es por esto que John convence a Miranda de tocar el objeto para descubrir la ubicación del segundo. Cuando lo toca, las visiones vuelven a aparecer otra vez, pero son más intensas. Al mismo tiempo, la bendecida Maki empieza a colapsar en su habitación. Siguiendo sus consejos, John lograría dejarse llevar por la visión, transportándose a otro mundo. Incluso Maki compartiría esta revelación. Pronto descubrimos que se encontraban en un anillo Halo Mientras todo esto sucede nos vamos con Quan y Soren 066 A quien ella le pide la lleve de vuelta a su planeta De origen Madrigal, porque ahora Estaba siendo gobernado por Vincher, Un tirano que tenía oprimido a su pueblo Ella quería regresar para liderar A la resistencia de su padre, a cambio Le daría a Soren óxido de deuterio Un combustible en el que su familia era rica Pero como el personaje de Quan no le importa A nadie, solo vamos a decir que Soren La lleva a Madrigal, donde ella quiso Comenzar su venganza con los aliados de su padre pero estos no la apoyaron y la mandaron a la verga El dinero de su familia se acabó Y encima le mataron a la tía Tras ser perseguidos terminaría junto a Soren en el desierto Donde ella lo dejaría inconsciente Escapando sola Así sería secuestrada por los místicos Unas personas ritualistas que conocieron a su padre Quienes le dicen que no está lista Pero Juan obstinada insiste que está demasiado lista Para probarla le dan Una bebida alucinógena donde vuelve a ver al Master Chief Quien la mata una y otra vez Por toda la eternidad en un bucle temporal En esta alucinación Juan dejaría de resistirse, viendo al jefe maestro sin su traje, como si estuviesen conectados. Ahí, a lo lejos, ve un pozo, donde estaba uno de sus ancestros, quien se acerca hasta convertirse en su padre. Él le revela que en ese pozo hay un portal, el cual se activa con el combustible de este planeta, por lo que deducimos que este portal estaría conectado con el Halo. Al día siguiente, Soren 066, quien ya estaba en su colonia espacial, decide regresar por Juan, porque le había prometido al jefe maestro cuidarla. Al querer rescatarla, estaban siendo perseguidos por Vincher, el tirano que ahora estaba a cargo de Madrigal. Cuando por fin pensamos que Quan iba a morir, sobrevive a la balacera de Vincher y sus súbditos. Tomando el arma del jefe maestro que dejó al inicio cuando estaba en Madrigal. Haciendo explotar el gas de la planta y resguardándose junto a Soren. Salvándose ambos. Tras esto, se despiden. Vamos a regresar con el Master Chief quien luego de tener este sueño, se reuniría con la bendecida llevándola a caminar por Reach, con un cielo despejado y césped verde. Por primera vez, Maqui caminaría en un planeta humano, pues Recordemos, ella creció en un planeta que servía como basurero. Ambos hablan de que estuvieron en la visión del anillo Halo, así que John le pregunta por qué el Covenant quiere este artefacto. Maki le revelaría que hay una profecía donde un viento divino impulsaría a todos los dignos a un viaje al sagrado anillo, el anillo Halo. John le deja claro que en los humanos hay algo digno que proteger, la bondad y la esperanza, por lo que Maki empieza a tener dudas de su misión Covenant, pues tenía una visión mala de los humanos ya que solo le causaron dolor por cómo había crecido pero ahora se daría cuenta de que en realidad sí si hay humanos buenos. Ella le revela que para el Covenant es una bendecida por eso la cuidaron. Tras esto John regresaría con Keyes y Parangoski, para decirles que con ayuda de Maki podrían encontrar el objeto. Mientras tanto kai 125 estaba recuperándose, levantando jeeps tripulados con marines, demostrando su superfuerza diablos, qué brutal. Y luego de que Keyes y Parangoski acepten, John va con Maki diciéndole que le dejarán usar el artefacto para que encuentre la ubicación del planeta Covenant. El Master Chief se mostraría bondadoso con ella y le entregaría un libro. Conmovida por esto, ella le daría las gracias empezando a besarlo. Donde pronto vería las cicatrices del jefe por su aumento físico. Mientras él vería sus cicatrices causadas por los guardias que casi la matan en su infancia. Tras esto terminan echando un real polvazo claro que sí. La verdad jamás imaginé ver al jefe maestro en estas situaciones. Pero me gustó, la verdad no se los voy a negar. Mientras tanto Cortana veía todo esto. Tras estas escenas altamente calenturientas, Maquito María. La decisión de dejar de ayudar al Covenant Quitándose la uña con la daga de energía que le otorgaron Vamos a regresar con la doctora Halsey Quien es informada por el capitán Case que será expulsada del planeta Reach Y hay una nave esperándola para que se vaya Pero antes de irse Halsey Que ahora tenía acceso al laboratorio Con la retina que le robó a su hija Se trata de comunicar con la bendecida Diciéndole que la humanidad es una plaga Que solo causa dolor y muerte Que si obtienen el Halo lo usarían para su propia destrucción Así que le pide tomar el objeto Y llevarlo a su nave para escapar juntos pero Maki rápidamente asociaría el propósito de Halsey con el Covenant, decidiendo no hacerle caso. Así que como no tiene su apoyo, la perra de Halsey ordena a los Spartan llevar el objeto hasta ella. A toda costa. Y si el jefe maestro se interpone, ordena aniquilarlo. Porque bueno, los Spartan siguen sus órdenes sin cuestionarla, porque así los programó. O al menos los que aún tienen su controlador de emociones. Pero Kai-125 cree que no es correcto lo que Halsey está haciendo. Así que la doctora ordena desactivarla. Vemos como Banak-134... Y Riz 028 la golpean de sorpresa Dejándole inconsciente Mientras esto pasaba, Cortana empieza a pensar Y pensar, nosotros los robots pensamos Bastante la verdad, dándose cuenta que Halsey no estaría haciendo lo correcto La doctora le daría más noticias a Cortana Ya que le dice que pronto podrá tomar el cuerpo Y la mente de John, pues ya no lo Necesita más, porque ahora Maggie puede Activar el artefacto, pero esto no deja Muy feliz a Cortana, mientras tanto Vanag y Riz se alistan para atrapar al jefe maestro Pero Cortana, harta de Halsey Alertaría a John, de los Spartan que venían a por él. Por eso, el Master Chief alejaría a Maki y se enfrentaría a sus compañeros. Como está sin su traje, claramente tiene menos fuerza y está en desventaja. Aún así, la pelea se pone épica. Gracias a la ayuda de Cortana, el Master Chief logra sobrevivir a duras penas. Al mismo tiempo, Kai lograría romper el concreto donde la dejaron atada a sus compañeros, llegando en el momento preciso cuando el jefe estaba recibiendo una gran paliza y casi pierde la vida. Sin embargo, Kai lo salva. Mientras tanto, la bendecida llegaría con parangowski y Case. En el lugar donde estaba el artefacto, pidiéndoles ayuda porque el jefe maestro estaba en peligro pero ellos deciden no escucharla justo ahí llega Miranda que había descubierto un audio covenant de la bendecida diciendo que es una infiltrada, por esto es sometida del mismo modo en el que fue atacada cuando era niña, reviviendo su trauma volviendo a odiar a los humanos en un descuido ella tomaría el objeto creando otra gran onda expansiva de nuevo estamos en el mundo onírico que vimos hace un momento, a este lugar John también es transportado, esta vez Maki solo le diría adiós Volviendo al mundo real, la bendecida tomaría el objeto obligando a los guardias a llevarla a la nave Covenant donde fue encontrada. El Master Chief intentaría alcanzarla, pero para cuando llega es demasiado tarde, pues ella se acaba de ir en esta nave altamente tecnológica. Estamos con Kai siendo 25 quien va a atrapar a la Doctora Halsey, quien está a punto de escapar en su nave. La vemos correr y correr a toda velocidad logrando saltar en esta. Disparando logra infiltrarse. Aquí Kai empieza a confrontar a la Doctora, preguntándole que quiénes eran sus padres igual era su verdadero nombre. Pero el ayudante de Halsey la golpea en la cabeza, así que Kai lo mata de un golpe y la doctora aprovecha para escapar en una cápsula. La nave se estrella explotando pero Kai sobrevive gracias a su traje. Tras esto John se reúne con Parangowski y Miranda para decirles que Maggie reaccionó así porque Halsey la presionó, pero Parangowski piensa que la bendecida siempre ha sido una traidora, así que John les propone ir a explorar el planeta Covenant, el que no aparece en el sistema áspero. Para esto le pide a Cortana hacer una representación estelar. La inteligencia artificial nos revelaría que por las cuerdas cósmicas, este planeta no sería visible hasta que lleguen ahí. Así que John propone enviar al equipo plata para traer de vuelta los objetos. Vemos al equipo ya unido preparándose para iniciar el viaje. Por cierto, Banak 134 y Riz 028 dejaron tranquilo al Master Chief luego de que les revelaran que ellos también fueron secuestrados cuando eran niños. Por eso ahora todos trabajan en equipo. Mientras tanto, la bendecida Maki logra llegar al planeta Covenant. Aquí los profetas estarían complacidos con ella por traerles el objeto. Sin embargo, faltaba la cabeza del demonio, la cabeza de John. Aún así los profetas se quedan tranquilos La bendecida les pregunta qué pasará con ella Luego del gran viaje, a lo que ellos le responden Que también hay espacio para ella Pero en realidad después nos damos cuenta Que estos profetas solo la utilizaron por su habilidad Para tener contacto con los artefactos Pero igual le tienen el mismo desprecio que a los humanos Y una vez que terminen con el gran viaje Ella también sería asesinada Quemada, para ser más exactos Vamos a regresar con Halsey quien es atrapada En otro planeta, y llevada para ser sometida a juicio Sin embargo, en ese momento Al parecer muere, desangrándose por la nariz. Pronto Miranda se daría cuenta que esta Halsey en realidad es un clon de ella misma. Tras esto, observamos a la verdadera doctora Halsey, quien aún se encontraba en Rage. Ella, al parecer, estaba a punto de irse del planeta porque era fugitiva. Vamos a regresar con el jefe maestro, quien estaba en camino al planeta Covenant, el planeta Ras Lkatzka. Vemos al Equipo Plata cruzando un gran campo gravitacional, que casi termina destruyendo su nave. Sin embargo, logran pasar, llegando por fin al planeta Covenant. Ahora que el Equipo Plata ha encontrado el planeta, vemos a los Spartans lanzarse desde alto, cayendo casi en la zona exacta donde estaban los artefactos. Sigilosos empezarían a matar rápidamente a los guardias. Mientras tanto, el Covenant empezaría una ceremonia para revelar la ubicación del anillo. Una vez que los objetos logran unirse, John perdería un rato la conciencia, por lo que un soldado Covenant lo ve a lo lejos. Tras ser descubiertos, los profetas ordenarían aniquilarlos. Así que vemos cientos de guerreros Ángeles salir de la montaña para acabarlos. Aquí aparece este soldado enorme que se llevó el artefacto en Eridanus. Y por fin podemos ver otra épica batalla. Qué buena se puso la serie de de Halo. Luego de ver al equipo plata demostrar sus habilidades en batalla, poco a poco son reducidos por estos numerosos soldados. Riz 028 intentaría acabar con uno de ellos, pero este la trata como muñeco de trapo, por esto John intentaría salvarla, pero este enorme soldado resultaría ser un gran rival incluso para él. Mientras el Master Chief recibe una paliza, Maki logra verlo, y como sabe que pronto morirá decide tocar el objeto, porque en realidad sí lo quería. Con esto se liberaría otro gran pulso magnético, salvando a los Spartan y lanzando a estos soldados por de la montaña. Como consecuencia, el anillo Halo empezaría a revelar su ubicación. John también entraría en trance, él y la bendecida serían transportados otra vez al mundo onírico, donde esta vez él le pide que deje de tocar el anillo, pero Maki quiere que se quede con él en este lugar. Sin embargo, John en el mundo real continúa en trance, por lo que sería un blanco fácil para el Covenant. Así que Kai para despertar a John del trance decide disparar a la bendecida, por lo que Maki terminaría cayendo y muriendo. Aparentemente porque la verdad nunca se sabe y la temporada 2 ya está confirmada Como consecuencia Los profetas No tendrían las coordenadas De la ubicación Del anillo Halo Al menos no en su totalidad Debido a la gran cantidad De enemigos El equipo plata Empieza a caer Por lo que el Master Chief Ahora tendría la responsabilidad De salvar a sus compañeros Y recuperar los artefactos Porque eso Es lo que hace Un verdadero hombre Como los enemigos Los estaban rodeando Y estaban a punto De ser acabados John le ordena a Cortana Tomar posesión De su cuerpo De su conciencia Pero la inteligencia artificial No quiere hacerlo Así que el jefe maestro Ejerce presión Acercándose moribundo a uno de estos soldados para que lo mate Es ahí después que por fin Cortana decide tomar el cuerpo de John Mostrando una gran habilidad Una habilidad propia de una máquina Una inteligencia artificial Con unos disparos precisos asesina a casi todos Controlando incluso la nave desde el cielo Estas escenas me parecieron brutales señores Y ahora sí como Cortana es la conciencia del cuerpo de John Puede tomar el objeto sin que reaccione De esta forma el equipo se queda asombrado de todo lo que al parecer hizo John Lo vemos llevarse el artefacto hasta la nave Riz 028 se encontraba demasiado herida Por lo que Cortana le cerraría la herida quemándola El equipo plata, en especial Kai Se percataría del comportamiento extraño de John, Por lo cual se acerca a preguntarle al jefe si era él A lo que el Master Chief, o mejor dicho Cortana Quien ahora tenía su conciencia Responde con silencio Terminando la temporada 1 de la serie de Halo La verdad me gustó mucho ver esta parte humana del Master Chief La serie superó mis expectativas para hacer una adaptación de videojuegos Sin más, esto fue todo por mi parte Nos vemos en la próxima Adiós y un beso a todos